Paula Monasterolo soy médica especialista en urología y sexología y en este canal nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar sobre sexualidad, sensualidad y placer te pido que te suscribas a este canal para poder ver todos los videos que yo esté subiendo además te pido que también te suscribas a mi cuenta de Instagram, Facebook y Twitter ¿Qué te parecería si yo te dijera que puedo ayudarte a realizar una transformación en tu sexualidad para llevar una sexualidad plena con vos misma con tu pareja, con quien vos lo desees y si ya tenés una sexualidad plena sumar condimentos, tips, herramientas porque siempre, siempre podemos mejorar siempre puede ser mejor la sexualidad siempre ha sido una temática que ha despertado mucho interés en todas las personas pero si hablamos de sexualidad femenina ¿Cuántos hay? ¿Cuántos estudios hay? ¿Cuántos trabajos hechos por sociedades científicas? Muy pocas. Por eso me puse a buscar, que es lo primero que hacemos todas, googlear. Puse sexualidad femenina, orgasmo femenino, masturbación femenina. La verdad que hay mucha habladuría, pero poca base científica. Actualmente la relación sexual es concebida como un acto de placer, a diferencia de épocas anteriores. De igual forma, el inicio de la sexualidad en la mujer es más temprana, a edades más tempranas. ¿Qué significa eso? Que tenemos más libertad quizás para expresar esta sexualidad. Sin embargo, los tipos de comportamiento sexual y las actitudes acerca de la sexualidad que se consideran normales varían mucho, de cultura a cultura. Y eso es el motivo, uno de los motivos en realidad por los cuales empecé a estudiar sexología del funcionamiento sexual de la mujer, también del hombre, eh, requiere un conocimiento más exhaustivo de todo lo que es nuestra fisiología, de nuestra anatomía, porque sin ese conocimiento nuestra sexualidad no va a ser plena como todas las deseamos. Para eso vamos a hacer otro video, el próximo video probablemente va a ser sobre anatomía y fisiología femenina. Vamos a conocer cómo está formado nuestro cuerpo, cuáles son nuestros órganos internos y externos que intervienen en la sexualidad y además vamos a hablar sobre las zonas erógenas primarias y secundarias ¿por qué? porque la sexualidad no solamente se centra en la vulva, vagina, clítoris sino en todo nuestro cuerpo y pensemos que el órgano más grande que tenemos es la piel el de la relación sexual no solamente con nosotras mismas sino quizás con una pareja no solamente va a depender de todo lo anteriormente dicho, que son nuestros órganos sexuales internos y externos, nuestras zonas erógenas, sino también depende mucho de nuestros pensamientos, de nuestra erotización. ¿Qué nos erotiza a nosotras, las mujeres? Por supuesto que va a ser muy independiente. Además de ello, lo que influye significativamente en un desarrollo sexual satisfactorio es la educación de cada uno y el conocimiento de nosotras mismas. Y por último, en este canal de YouTube vamos a hablar de algo muy importante, que es el deseo. El deseo sexual, cómo está conformado y cómo lo logramos. Este deseo va a estar influenciado por las hormonas sexuales, por supuesto. Por lo tanto, va a variar dependiendo del ciclo en el que estemos, ya sea premenstrual, menstrual, postmenstrual, post de nuestra edad. No es lo mismo nuestro deseo en la adolescencia, cómo lo logramos, cómo lo alcanzamos, a edades más eh, adultas, a la menopausia y a la posmenopausia. No solamente por las hormonas sexuales, sino también por cómo se encuentra nuestro cuerpo. Y acá es muy importante algo. Nuestra vulva y nuestra vagina, que tiene que tener, como todo nuestro cuerpo, estar en eje con nuestro deseo tiene que responder a ese deseo, a lo mismo que el resto de los órganos que vamos a ir conociendo. La sexualidad femenina es un reflejo de nuestro bienestar biopsicosocial. ¿Qué significa? Que todo tiene que estar en armonía. Cuando algún, alguno de estos puntos se alteran por determinado motivo, ya sea por alguna patología en nuestro cuerpo, ya sea por estrés, por ansiedad, por eh, eh, no encontrar una buena relación con tu pareja, la sexualidad se ve alterada. Cuando hay algún problema en el comportamiento sexual de la mujer, cuando ya no disfrutamos, cuando nunca pudimos disfrutar, lo que hay que buscar es en qué punto estamos teniendo alguna alteración de esto que yo les comentaba antes que es lo bio, psicosocial, social ¿sí? podemos tener alteraciones en las distintas fases de, del comportamiento sexual, que eso lo vamos a ver podemos tener una alteración en la fase del deseo, por ejemplo mujeres que me dicen nunca tuve deseo sexual o lo tuve y ya lo perdí no sé cómo lograrlo eh, quizás trastornos en la excitación la excitación es muy importante y ¿Por qué es importante? Porque sin excitación no vamos, vamos a tener muchos inconvenientes en lo que es la lubricación vaginal. Para ser consideradas como disfunciones deben tener ciertos requisitos, que esto que nos está ocurriendo sea algo recurrente en el tiempo y que además a nosotras nos genere cierto malestar. Todo esto y mucho más vamos a hablar en este canal sobre sexualidad femenina. Así que no te olvides de suscribirte y además seguirme en mis otras redes como Instagram, Facebook y Twitter.